Familia Niner, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast de Canal 49. Como todos los lunes, es un placer saludarlos a todos y cada uno de ustedes. Eh, no se olviden de suscribirse al canal, ¿no? Siempre es bueno recordarles. Eh, ahí suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo los videos. Eh, y ya saben, ahí está, ahí ando en las redes sociales, como Canal 49 Oficial en Facebook, en Twitter y en Instagram. Eh, podcast, como verán, un poquito más diferente, ando relajadón, ¿no? Hasta me senté. Porque creo que estamos en, un, en, un, en una etapa pues como muy muy relajada de, de, de los 49 en general de la NFL no hay muchas noticias no, no hay mucho como de qué hablar por ahí lo de Nick Mullens que ya firmó me parece con las Águilas de Filadelfia la verdad es que le deseo toda la suerte del mundo al chavo pues no, no hizo mucho con los 49 o, o, o cuando se le dio la oportunidad pues no pudo destacar este más ah, Jordan Willis, ¿no? Se metió en problemas ahí de sustancias y va a quedar fuera, me parece que seis semanas, ya lo, ya lo multó la, la liga y, y este y pues en general no ha habido mucho con los 49, ahorita están ahí en, en break hasta el 31 de julio, que regresen a los, a los entrenamientos, que ya pues será de ahí y de ahí de lleno para la, la, la temporada, a menos que pues en estos días salga alguna noticia bomba, yo lo dudo, por ahí te va a está el tema de Sherman, este... Trey Lance que parece que está haciendo bien las cosas Sigue ahí sorprendiendo como A propios y a extraños con su, Sobre todo con su atleticismo Que pues no era algo que, que tuviéramos muchas dudas en eso Este el Gio Sharon pues todavía está por decidir No dice que quiere irse a un equipo que, que sea contendiente Un equipo que pueda ganar el Super Bowl Y pues yo creo que pues Papá aquí están los 49 ¿No? ¿Para qué le buscas? <risa> Pero a ver si San Francisco lo quiere Lo quiere retener pero bueno, en esta ocasión eh, quiero hacer un, un, algo un poquito diferente, aprovechando esto, esta, esta, esta como break que hay en la NFL que ya estamos en vísperas de, que empiece todo lo bueno. Y quiero aprovechar para, para o quise aprovechar para hablar de, de, de, de temas que desde cuando eh, quería yo como, como, como platicarlo con ustedes, ¿no? Más como, como aficionado de los 49ers, ¿no? Esta parte también que de repente creo que es importante. Eh, que nos vayamos conociendo o que me vayan conociendo un poquito más Yo, digo llevo ya tres años haciendo este canal y, y siempre les estoy dando toda la información pero me parece también eh, chido poder hablar con ustedes como, como más eh, personalmente no eh, por ahí siempre me, de repente me preguntan cosas, de repente en los comentarios me han preguntado eh, pues ¿qué? desde cuándo le voy a los 49 ¿no? ¿no? Este, por qué le voy a los 49, ¿no? Cuando hice el live, por ahí me, me hicieron varias preguntas. Algunos, este... Pues enlaces que he hecho con... Con, con gente como de Liner Empire, ¿no? De Jalisco, con los de Mexicali, con Chihuahua. Eh, cuando suben Touchdown y estas cosas. Entonces creo que, pues... Quiero aprovechar para hablar de, de todo esto. O un poquito de esto. Eh, para, para que nos vayamos conociendo, ¿no? Y pues en esta ocasión quiero hablar un poquito de, de, de, de, de mi afición por los 49ers, ¿no? Eh, porque pues muchos se preguntarán, bueno, ¿y tú qué onda, no? Hablas mucho de los 49ers, pero ¿qué? Desde, ¿desde cuándo eres fan o por qué eres fan y todo esto. Y, y sí, son temas que pues que, que, que sí me late hablar y me late platicar, ¿no? La verdad es que yo empiezo a ir a los 49ers. Híjole, yo, yo soy modelo 79. No, Yo nací en 1979 <ríe> Por ahí muchos no me creen, piensan que estoy más chavo No sé por qué, la verdad es que sí ya, ya estoy cascadón Tengo 41 años, voy para los 42 Pero pues la verdad es que toda la vida me ha gustado hacer ejercicio Y yo creo que eso me ha ayudado a, a no aparentar tal vez tantos años O no lo sé <ríe> Díganme ustedes La cosa es que yo soy modelo 79 Y entonces yo le a ir a los 49 por ahí del... En el 82, cuando fue su primer Super Bowl, pues la verdad no, no les puedo decir que, que ya le iba, porque yo en ese entonces creo que pues apenas si, si medio ya empezaba a vivir, ¿no? Yo cuando recuerdo ya empezar a leer bien a los 49, por ahí del 85, cuando ganan su segundo Super Bowl, ¿no? El primero contra Cincinnati, pues no me toca. Pero el segundo contra Miami sí me toca. Y me toca también porque este, mi papá siempre tenía esta... Siempre, desde toda la vida que yo me acuerdo, siempre nos, nos sentó a, a mi hermano. Tengo un hermano mayor, a mi hermano y a mí, pues a ver el americano con él, ¿no? Siempre era como ver los juegos de la NFL, los que pasaban en ese entonces, ¿no? Para todos los que son nueva generación, pues en ese entonces no había mucha NFL. Pasaban algún partido por ahí de repente los domingos, uno, no recuerdo si dos, pero era un partido. Y por lo general, pues eran los vaqueros de Dallas o los acereros, ¿no? Los que pasaban, era raro que pasaran a los 49. Eh, pero pues empezaron a agarrar mucho auge en esos años Mi papá ya le iba a los 49 desde mucho tiempo atrás no desde Gran parte de mi afición se la debo a, a mi papá Porque pues él, era, él era aficionado al americano y aficionado de los, de los Niners no Algo bien raro en eh, gente de esa época Porque pues en ese entonces pues era, era mucho el fútbol soccer de toda la vida en México Y pues también mucho el béisbol, ¿no? Eh, también a mi papá le gustaba el box, pero bueno. El americano era, era un deporte que a él le gustó y siempre nos inculcó desde chavitos a mi hermano y a mí. Nos sentábamos con él los domingos a ver la NFL y nos, y nos explicaba, ¿no? Y nos iba explicando pues, las posiciones, qué era la ofensiva, qué era la defensiva. este Pues más o menos los jugadores que en ese entonces eran los que, los que brillaban, ¿no? Los que estaban ahí en su auge. Y pues en ese entonces empezaba algún de los 49, ¿no? Entonces, yo recuerdo este Super Bowl, recuerdo mucho este Super Bowl de, de San Francisco, Miami, porque aparte mi hermano eh, de toda la vida, ¿no? Ha sido delfín, toda su vida le ha ido a los delfines, este sí es, este sí es fan de los delfines de hueso colorado porque nunca los ha tocado, nunca los vio, no, los ha visto ganar en Super Bowl y sin embargo los ve, el único Super Bowl que le tocó ver fue este y pues le tocó bailar con la más fea, ¿no? Marino contra Montana y, este, y yo recuerdo pues haber visto ganar los 49 y, y pues, mi, mi amor por este equipo explotó en ese momento. No, yo tendría, estoy hablando como 5 años, ¿no? En el 85, más o menos 5 o 6 años tenía yo cuando lo empecé ya a ir conscientemente y muy fuertemente a los 49 de San Francisco. Y, este, y pues ya de ahí empezó mi afición. Yo recuerdo que me sentía como muy, este, como el, el bichito raro, ¿no? Porque pues en mi escuela, de los pocos que les gustaba el americano o los que pues, decían ahí a quién le iban, pues todos eran o acereros o eran vaqueros, ¿no? Siempre acereros o vaqueros. Y ser como 49 era ser como el apestadito, <risa> era ser como el rarito, era que te dijeran, ah, tú no sabes de americano y le vas a un equipo bien chafa y... A pesar de que eran campeones, ¿no? Todos eran vaqueros y acereros, Entonces eso me hizo todavía querer más estos colores y querer más a este equipo. Este, y pues ya de ahí me seguí apoyando a los 49 De repente recuerdo en Inmevisión, era Inmevisión esta cadena que, que ya después pues, fue Tebasteca. Pero esto es Inmevisión con Bonroso, ¿no? Narrando los juegos. Y yo sentarme a ver y cuando pasaban a los 49 era como para mí la locura, ¿no? Ver a ver a... O sea, yo recuerdo que también nos pasaban en Televisa, me parece que estaba Antonio de Valdés y, y, y no sé si ya estaba Pepe Segarra y Burak, no recuerdo si ya estaba. Y recuerdo que también por ahí los pasaban, no sé ustedes eh, recuérdenme, pero sí, a, la, a quien más recuerdo es a bon Rosso, narrando a los 49 en mi ¿no? Pues ya fueron años en los que yo me apasionaba mucho, ¿no? Y mi, y mi, y mi afición y mi, y mi enfermedad por los Niners empezó... ...a crecer más y más y cada vez más, ¿no? Para cuando llegan al Super Bowl eh, 23, ¿no? Que ya es contra, nuevamente contra los bengalíes... ...ahí sí ya tengo como 9 de 10 años... ...y entonces sí ya estoy bien, pero bien alucinado, ¿no? De hecho, miren, esta playera, esta camiseta... ...por ahí sí la ven, ya está bien viejita, está bien cascada... ...porque fue mi primera cosa que yo tuve de los 49... ¿no? ...fue mi primera mm, posesión material... De los Niners, de hecho, me quedaba grandísima. Todavía me queda medio aguada. Imagínense, yo todavía 10 años me quedaba súper aguadísima. Pero fue de aquel Super Bowl, del, del Super Bowl 23 miren. Ahí está, Super Bowl 23, Niners contra Bengalíes. Era mía. Este, no recuerdo si algún pariente de Estados Unidos la trajo o, o se la dieron a mi papá y él me la dio. No recuerdo bien, la verdad, pero fue mi primera eh, cosa que tuve y fue de ese Super Bowl cuando cuando San Francisco derrota a los bengalíes no, en ese, en ese, con ese último drive de Joe Montana, que es donde a mí me explota todavía más cañón la cabeza cuando veo a Montana hacer este, este drive no, de, de, de con 3.20 en el, en el, el reloj, 3.05, y recorrer todo el campo, que era pues, como que de chavito, creo que muchos siempre soñamos, no. digo, los que no son tan americano, o sea, a lo mejor cuando jugábamos Tochito, jugábamos ahí, alucinábamos a hacer el coreback que montaba esa última ofensiva para ganar el Super Bowl, y, y yo así soñaba, ¿no? Yo cuando nunca faltaba un balón de fútbol americano en mi casa, gracias a mi padre. Yo siempre, y en el patio de la casa, siempre jugaba que yo era Joe Montana y que yo lograba esto. Entonces, cuando lo logra Montana, cuando yo veo que lo logra en la vida real pues olvídense, ¿no? Para mí Montana era, era como así un semidios, ¿no? Yo, yo pues, eh, mis ídolos eran más Inger Z, y Leo No y, y estos monitos de las caricaturas, pero Montana era, era así, Montana era todo, ¿no? Y después de ese Super Bowl para mí fue y sigue siendo el, el más grande de todos los tiempos, junto con Jerry Rice, que por cierto yo en aquel Super Bowl... Le dan el MVP a Jerry Rice y yo la verdad es que, este, pues no digo que haya estado mal, digo también Rice dio un juegazo, eh, no, la verdad es que atrapó un montón de pases en ese último drive, fueron dos o tres atrapadas, una escapada muy importante, pero yo creo que el MVP se lo merecía a Joe Montana, yo se lo hubiera dado a Joe Montana, porque incluso el último pase pues, es a John Taylor, no es Jerry Rice, pero bueno, incluso, bueno, Tocando a John Taylor también por ahí me comentaron y sí, es, es un jugador que es uno de esos héroes anónimos de los que casi no se habla y, y, y John Taylor era un gran, gran receptor de los Niners. El número 82, yo lo recuerdo muy bien. Eh, y pues nunca brilló pues, porque estaba Jerry Rice, ¿no? Pero John Taylor también hacía unas labores ahí de sacrificio eh, precisamente en pro del equipo. Sabía que Rice era quien tenía que llevarse todo, pero John Taylor era quien a veces eh, hacía las labores de sacrificio para que Rice luciera. Y ese Super Bowl, pues bueno, esa anotación de John Taylor ahí, pues queda marcada para la historia, ¿no? De Montana Taylor. Ganó el Super Bowl San Francisco y yo ya estoy como... Ya, ¿no? <risa> ya estaba enfermo con los 49, ya la verdad es que ya era un aficionado así cañón. Eh, luego el siguiente año pues Ya se venía todos O, o casi cantábamos el tricampeonato Yo recuerdo ¿no? estar muy emocionado Porque nadie en la liga Lo había logrado y a la fecha nadie ha logrado Tres Super Bowls seguidos y, y San Francisco Estaba, eh, ya parecía que iba Para allá, todavía recuerdo Que las finales de conferencia fue San Francisco Contra Gigantes, la Nacional y la Americana Fue Buffalo contra Miami Mi hermano y yo jurábamos ¿no? Que venía nuevamente el, el Montana contra Marino 2 mi hermano pues, decía que iba a ser la revancha. Y pues, ¿cuál no? Que a los dos se nos rompió el corazón. <ríe> los Bills despacharon a los, a los, a los delfines. ¿eh, no? Y los Bills llegarían al primero de cuatro Super Bowls, que perderían en fila. Y los 49, pues... Creo que uno... O el recuerdo más amargo que yo tengo de San Francisco, o, o a la jugada que más me ha dolido en la vida, fue esa jugada cuando Montana está tratando de escaparse, busca receptor... Y llega Leonard Marshall, ¿no? Y, y, y nos lo conmociona y casi nos lo mata ahí. Y queda tendido en el campo mon de Montana. Y yo, para mí, fue como ver a mi ídolo caer. Y yo lloré amargamente esa derrota por Montana, por, por la situación. Se imaginan un niño de 10 años viendo eso. Para mí fue la cabosa. O yo lloré, lloré, lloré. Y, y mi madre y mi padre y todos me intentaban consolar. Pero me costó mucho trabajo asimilar esa derrota. De ahí le agarré yo mucho coraje a los gigantes, mucho, mucho. Y Leonard Marshall, pues creo que es el jugador que más odio en la vida y he odiado por siempre, ¿no? Pero los gigantes de ahí les empecé a agarrar mucho, mucho coraje, ¿no? Ya en 2012, pues bueno, nada más me, me abrieron la herida o reabrieron la herida, pero este, pero así fue. Eh, perdón, se me, me salté por quedarme este, alucinando. Me salté el de, el de Denver, sí es cierto. Me salté el de los Broncos en el 90, este, después de la de, de la de los bengalíes eh, y estaba pensando en esa paliza que le arribamos a los, a los broncos porque recuerdo que a los broncos los ponían favoritos, a los broncos los, los daban favoritos por su defensa, era la mejor de la liga, este, con Steve Atwater y, y quién más estaba ahí de safety que también me gustaba mucho, Smith, Dennis Smith creo que se llamaba, este y pues cual, ¿no? Montana les dio una repasadota, pero de aquellas, entonces ya Montana era el dios en ese entonces, ¿no? Ya en 90 Montana era el dios de los corebacks este, por eso ya después se venía lo, de la, lo del tricampeonato y pues chafeo, ¿no? Pero bueno, regresando a aquellos sea, aquel año, pues ya San Francisco y al igual que en, el, que en el 90 era favorito sobre, sobre a diferencia, perdón, el 90 era favorito sobre los, sobre los cargadores y pues sí, ¿no? La verdad es que ganarle a los vaqueros prácticamente ya nos daba el anillo y, y pues fue una paliza aquella, ¿no? Contra los cargadores 49-10, ¿no? Después del 55, este, del 55, ¿qué fue? 55 10 contra los broncos? 49, ¿qué fue contra los cargadores? Recuerden, creo que 49-10 o 49, algo así. Recuerden, 49 de los Niners, fue una arrastradota récord de Steve Young, de touchdowns cinco touchdowns. Eh, cinco pases de touchdown, dominio total desde la primera ofensiva de ese pase a Jerry Rice de touchdown, o sea, de esa ya fue una fiestota, ¿no? De esa ya fue total y completamente una fiestota, recuerdo estarlo viendo aquí en su casa con, con mi primo, que la verdad también super niner, ¿no? Le mando un abrazote a mi primo Héctor, este... De hecho aquí la familia pues, se come, se, se duerme, se desayuna a fútbol americano, aquí la familia casi toda es niner, ¿no? Somos muchos Niners, mi papá era Niner, mi mamá era Niner, este, mis hermanas son Niners, mi, yo soy Niner. Y pues ya, mi hermano y, y por ahí un sobrino y, y los dos sobrinos son delfines y tengo hasta un sobrino halcón marino. <risa> Aunque no lo crean, tengo un, un sobrino halcón marino. Este, y nada, no, o sea, hay rivalidad, ¿no? Hay rivalidad, pero la verdad es que yo a mi sobrino lo quiero mucho. Y, y siempre la familia va a estar por encima de cualquier eh, afición, ¿no? Ahí nos molestamos y ahí luego nos ponemos nos a platicar, pero pues, tengo un halcón marino en la casa. Y este, pues, Yo no sé si ustedes tengan algún rival divisional o, o, o rival de antaño en su casa, sabrán de lo que les estoy hablando. Este, y luego pues ya sabemos, no vinieron años amargos. Montana se va a Kansas City, Jerry Rice se va a Los Riders, Ronnie Lott se va también a Los Riders. y Se empieza a desmantelar este equipo. Se queda Steve Young y son años muy amargos, años en los que yo me empiezo realmente a, a enfermar. Y yo sé que esto, si lo están viendo niños, si lo están viendo jóvenes, este, no sigan mi ejemplo. Yo me enfermé hasta gastritis medio. <risa> tenía yo como 13 años cuando me puse muy malo, me tuvieron que llevar al doctor. Y resulta que tenía yo gastritis por estrés. Y, y, y les juro que ese estrés me lo causaba en los 42 de San Francisco. Yo desde esa edad ya sufría así cañón Todo lo que le pasaba a los 49 me lo toma muy, muy personal A la fecha no, pero ya trato de je, madurarlo más pero a veces cuando estoy viendo los juegos todavía me siento ese niño de 13 años, ¿no? Que es que, que, híjole, ¿para qué les digo? Algún día grabaré videos de reacciones de, de je, cuando juegan los 49. Y yo creo que va a tener que ser este para mayores de 18 años o voy a tener que pedir, ponerle mucha censura porque sí, está cañón cuando yo juego a los 49, como supongo que muchos de ustedes. Pero niños, no hagan esto, por favor, no se lo tomen tan personal. Al final es, es un deporte, es un juego y hay que divertirnos, no sigan mi ejemplo, es muy malo, este, y pues ya, yo debo decirles que yo empecé como a agarrarle mucho, en su momento mucho coraje a Steve Young, porque eh, yo no podía soportar que viniera como alguien a querer ocupar los zapatos de Joe Montana, ¿no? y pues era derrota tras derrota y ahí fue precisamente todo este estrés y todo este que les hablo fue cuando les agarré muchísimo pero muchísimo coraje a los vaqueros de Dallas ya no me caían bien por todo lo que les comento de chico pero, este, pero en los noventas es cuando realmente les agarré un odio este, muy cañón a los vaqueritos de Dallas porque los eliminaron un par de veces de la conferencia y de la final de la nacional nos, nos, nos, no nos dejaron llegar al super bowl y los agarrones eran de a no con aquel equipazo de Troy Aikman, Emmitt Smith, eh, Michael Irving, eh, Charles Haley que se había ido con ellos no este Dion Sanders bueno ya fue después que brincó con ellos también después nos volvieron a ganar este tenían a, a este Harper su receptor tenían a la cocina en la línea tenían a Mike Alstott eh, tenían Jey Novache, que era la ala cerrada, recuerdo, tenían un equipazo, entonces por toda esa línea ofensiva pues, Eran avenidas las que le abrían a mi Mid, y aunque San Francisco era un equipazazazo, no podíamos con ellos Y yo cada vez me traumaba y me enojaba más, porque aparte tenía amigos vaqueros y pues las burlas no se hacían esperar Y pues bueno, ¿no? Ya para qué les cuento pero todos esos años, del 91 al, al, al 95, con cuatro años, sí, le sufrí mucho. Hasta que se formó aquel equipazo, ¿no? De, de, de Ya con Steve Young, ya más maduro, ya más, eh, creo que ya más hambriento de ganar. Ya quería quitarse ese, ese, ese monkey, ¿no? Como él le llamaba, o esa sombra de Montana. Con Ricky Waters, con Dion Sanders, con Ken Norton Jr., eh, William Floyd, el, el, el, el fullback, lo recuerdo. Eric Davis, Merton Hanks, ¿no? el, hasta la grulla. Eh, Tim McDonald, el safety. Eh, ¿Quién más? Lee Woodall, me parece que también estaba ahí de linebacker. De Dan Stoppel, bueno, muchos jugadores que yo sé que todos los que vivimos esto este, los recordamos y los recordamos con mucho cariño. Y aquel Super Bowl, desde aquella final de la Nacional, ¿no? ganarle a los vaqueros fue. Híjole, yo, yo lloré, pero ahora lloré de felicidad y, y una alegría que traía yo contenida, que no podía, para mí ese, ese año ese fue el Super Bowl, después se le gana a los cargadores y se corona esa temporada, que creo que todos sabían que el que ganara en la Nacional iba a ser el campeón, y pues ya, ¿no? Aquel Super Bowl, una fistota. feliz, entonces ya mi afición por los Niners estaba más que, más que así ya arraigada, ¿no? muy, muy, muy arraigado, ya de los 49, yo los, no sé, soñaba para mí Steve Young se volvió desde entonces uno de mis jugadores más queridos, ¿no? Que también por ahí me han cuestionado si yo no quiero a Steve Young, yo adoro a Steve Young por lo que nos dio, nuestro último gran héroe, el último, eh, el último que nos dio un anillo, que nos hizo gozarlo y yo la verdad lo disfruté muchísimo, lloré de alegría, estaba feliz. Cuando le ganamos a los vaqueros y también cuando le ganamos a los cargadores. Nos quitábamos ese peso encima. al siguiente año los vaqueros nos la volvieron a repetir. Pero bueno, ya de ahí se vinieron, pues ya saben, ¿no? Años muy oscuros, que es cuando yo creo que es cuando se ve quién sí es, quién sí es fan y quién no. Se vinieron otros años muy oscuros desde el 95 hasta el 2000. 11, que ya medio levantó el equipo para llegar a 2012, ¿no? A la final de la nacional, al Super Bowl, perdón. Desde 2011, cuando perdimos con Gigantes, que se abrió la ida. Todos esos años, ¿no? Cuando llegó Alex Smith y, y se empezó porque fuimos el peor equipo de la liga. 2005, o sea, tocamos fondo, el equipo estaba muy mal. Yo, la verdad es que también de repente me desconectaba un poco, ya me daba como coraje ver tanta mediocridad en el equipo. Sin embargo, pues lo los seguía viendo, ¿no? Era como un masoquismo y, y seguía yo esperando y soñando que algún día volvieran a regresar aquellos años de, de gloria, ¿no? Pero 10 años después, pues no pasaba absolutamente nada. Eh, pues ya hasta el 2012 que, que regresan al Super Bowl. Eh, triste, ¿no? Perder con los cuervos, circunstancias raras, eh, no sé, estuvo muy raro ese juego, pero bueno, lo perdimos. Siguiente año, si algo nos gana en la final de la nacional, también un juego que por ahí hay videos que está muy raro. El arbitraje y ya pues recientemente el que perdimos con los, con los jefes de Kansas City, ¿no? Y pues ya, ni voy a hablar de ese juego porque por ahí también ya está mi, mi análisis de ese partido. Pero básicamente así es como surge mi, mi, mi afición por este equipo, mi afición por los 49, no me vuelvo muy... este muy fan de ellos, llevo muchísimos años apoyándolos y pues, por eso surge la idea de hacer este canal, para tratar de, de, de transmitir un poquito de la pasión que yo sé que muchos de ustedes comparten por este equipo y también tratarles de llevar pues, las noticias e información, ¿no? yo sé que de repente pues, cuando más genera expectativa es cuando está en los fregadasos en la mera temporada, en el off-season a veces se dispersa mucho la banda pero yo intento tenerlos informados de todo lo que está pasando porque sé que habemos quienes desayunamos, comemos, cenamos, dormimos y nos vamos al baño con los 49, entonces, pues un placerazo este, hacer todo esto para ustedes. Pero bueno, hasta aquí les dejo este podcast, espero que les haya gustado, voy a hacer una pequeña serie de estos, de estos capítulos, hablándoles de, pues en este caso de mención, les quiero hablar también de jugadores, no. les quiero hablar de, de, de momentos, en particular de los Niners, de algunos juegos épicos, que quiero compartir con todos ustedes esto como anecdotario Niner. Entonces espero que les haya gustado. Si les gustó, ahí regalen un pulgarcito arriba. Este, ya saben que este podcast también lo voy a subir a iBox y a Spotify. Ahí les dejo el link en la descripción. Eh, activen la campanita, suscríbanse al canal. Eso me ayuda muchísimo. Ya vamos por los 5000. Recuerden que ya estoy preparando yo algunos regalitos que les voy a hacer cuando lleguemos a los 5000 suscriptores. Este, y ya les explicaré cómo serán las, las dinámicas para que se ganen estos pequeños presentes de Canal 49 para ustedes. Este, pues ya, nos vemos el jueves. El jueves, señoras y señores, me habían estado pidiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo este, este video. El, el jueves especial de Steve Young. Un especial eh, sobre vida y obra de, de este señor. El número 8. El único número 8. ...de los 49, es el señor Steve Young... ...ahí va el especial... ...este... ...espero que, que, que les guste, espero que lo disfruten... ...no se lo pierdan, y ya saben... ...el sábado también, pues ya voy a empezar ahora a subir... ...esta saga, ¿no? ya no va a ser como tal... ...la simulación... ...voy a empezar a jugar el Franchise Mode... ...que ya lo empecé a hacer... pues ahí les empezaré a, a, a ir contando... ...o empezarán a ir viendo la historia... ...mi historia según mis sueños, como un sueño de Pablo... ...de, de, de mi camino hacia la gloria... ¿no? Desde, desde que empiece la prepa hasta, hasta... Es toda una historia bien chida. Ahí la viendo. El sábado empieza la primera parte. Y ahí se los iré subiendo en, en diferentes partes. Pero bueno, les mando un abrazote a todos. Cuídense mucho. Y ya lo saben, Go Niners.